Yo creo que, que conviene comenzar desde, desde el principio. Mire, en España la energía va indisolublemente unida al agua que tiene España. Si nosotros nos venimos a los años eh, de los 30, los años 30 y los años 40, el principio que regía no solo en España sino en todos los países es el de soberanía energética. ¿Cuál era la soberanía energética en España? Pues producir con huya del de carbón español centrales, con centrales térmicas y lo que se llamaba entonces la olla blanca con los saltos hidráulicos que se hicieron entonces no había ninguna necesidad de acumular energía eran dos sistemas que se adaptaban totalmente el consumo la producción con el consumo más adelante, cuando a partir de los años 60 eh, había ya un desarrollo, tanto en Europa como en España iba a haber un consumo importante de energía empezaron a surgir dos posibles eh, formas de producir energía, una con el gas, me refiero a la energía eléctrica básicamente, una con el gas y la otra con, con centrales nucleares. Las, eh, las centrales nucleares pronto sufrieron un ataque importante por de donde viniera, vamos a referirnos solo a su... A su esquemita de nuclear no gracias, eh, que consiguieron movilizar a la opinión pública eh, en contra de estas centrales que producían una energía eh, barata, eh, pero que también tenía ya no tenía eh, el sistema de que se adaptaba totalmente a la producción, porque una central nuclear no se puede parar, o sea, solo se puede parar de una forma programada y, por lo tanto, por las noches estaba, se estaba produciendo más energía de la que se consumía. Y de ahí eh, viene el segundo paso de la colaboración del agua de España a la energía, que es, se preparan, se hacen, se realizan la primera generación de centrales reversibles de España, todas cercanas a una central nuclear para absorber por la noche esos, eh, picos, de esos, esos picos de energía sobrante eh, la más conocida pues es aguayo para garoña, eh, cofrentes eh, o sea la muela, el salto de la, la muela para, para cofrentes de forma que por la noche están bombeando. A, en el caso de, tanto en los, casos, en los dos, a una balsa superior que se ha construido y cuando eh, ya no se está produciendo ese exceso de energía, se turbina ese agua y se absorbe. Y tal. Luego, por Pero, tanto, ¿es, es un sistema limpio, es un sistema barato, por tanto, debería utilizarse de manera generalizada. Bueno, ¿no? de, hecho, de hecho, en España hay... Eh, 3.600 megavatios de potencia instalada en centrales de este tipo, no es que no se es que utilice, yo digo que es la primera vez que se utiliza tal. Después, eh, ahora nos encontramos en unos momentos en los cuales se han desarrollado las energías renovables y eh, las energías renovables les pasa lo mismo que la energía nuclear, pero al contrario, solo producen 2.000 o 2.500 horas de, de funcionamiento y por lo tanto eh, se necesita un apoyo y ese apoyo le podemos ...podemos dar de dos maneras... ...o le damos con, con ciclos combinados... ...o se lo damos con centrales reversibles nuevas... ...si se lo damos con ciclos combinados... ...pues con, el, con la tarifa marginal... ...es matador... ...para el, el usuario español... ...es muy bueno para los señores... ...que nos venden gas... ...que antes se veían ser Argelia... ...ahora puede ser Estados Unidos y Rusia... ...o quien sea ¿no?... Y, eh, ...pero sobre todo es muy malo... ...para el españolito de pie ¿no?... Por, ...por lo tanto... Eso conviene dárselo con, eh, con centrales, centrales reversibles, que, reversibles que se tienen que hacer más. Si vamos al PENIEC vemos que se hace eh, un, una duplicidad, se multiplica por dos eh, la potencia que se piensa tener instalada para el año 30, pero eso es totalmente insuficiente. Porque eh, con las orientaciones que tenemos en este momento, si usted un domingo ventoso, hoy, por ejemplo, con un poco más de viento, Pasea por España, verá que parte de los molinos parados, porque se está produciendo más energía de la que se está consumiendo. Todavía sin instalar. Con lo cual se paran los molinos para que dejen de consumir. Paran parcialmente energía. los molinos para que para eh, la energía se tiene que adaptar a la que a la que se consume, ¿no? entonces hoy Hoy, no, dentro de, no en el año 30, cuando se prevé el final del, del PENIEC, pues ya tenemos molinos eh, parados. ¿no? ¿Eh? no todos, una parte de ellos también. Entonces, nosotros tenemos que ir a combatir ese tema ¿eh? y, como, y el principio fundamental es siempre el mismo, es la soberanía energética. Entonces, nosotros tenemos cuatro fuentes soberanas de energía. El agua, el aire el sol y la nuclear, porque tenemos uranio tanto en, en Jaén como, como en Salamanca. Entonces nosotros mmm, lo que tenemos que hacer, que da la casualidad que con el criterio racional es lo que tiene que hacer cualquier país, con el criterio de la religión climática resulta que esos cuatro, eh, esos cuatro fuentes no emiten CO2, bueno pues en este caso la razón y la religión van de la mano